vivir bien y envejecer mejor con estos importantes consejos por desgracia el envejecimiento forma parte de la vida y todo el mundo tiene que enfrentarse a él al ver el siguiente video, comprenderá lo que puede hacer para envejecer de forma natural y con gracia con las técnicas adecuadas se pueden ralentizar los efectos del envejecimiento estar abierto a cosas nuevas es una buena manera de mantener el cerebro ocupado la sabiduría llega con la edad pero eso no significa que haya que dejar de buscar nuevos conocimientos. Haga un curso en la universidad local, tal vez de informática, o acomódese resolviendo algún crucigrama. Intente siempre aprender algo nuevo. Esta acción contribuirá a su salud física y mental. Como premisa, nunca deje de aprender cosas nuevas. Aumente su actividad física iniciando un nuevo programa de ejercicios. A medida que el cuerpo envejece, necesita más actividad para mantenerse fuerte y flexible caminar al menos 30 minutos cada día es un buen ejercicio complemente este programa con el levantamiento de pesas varias veces a la semana esto le ayudará a mantener su cuerpo en plena forma a un nivel que le ayudará a evitar otros problemas de envejecimiento añada toques personales a su casa para reflejar quién es usted incluso cuando somos mayores las circunstancias de la vida pueden hacer que nos alejemos del lugar que pensábamos que sería nuestro hogar para siempre. Si se ha mudado a un nuevo lugar, decore y tenga alrededor de usted las cosas que le hagan sentir comodidad. Duerma lo suficiente cada noche. La mayoría de las personas necesitan entre 7 y 9 horas de sueño por noche. La falta de sueño puede desgastar la mente y el cuerpo, agravando problemas como la depresión y las enfermedades cardíacas. Cuanto más viejo se haga, más importante es que su casa sea un lugar de seguridad y refugio. Hágala personal y adaptable a sus necesidades, especialmente si tiene limitaciones relacionadas con la edad. Su casa debe ser cómoda y un refugio del mundo exterior. Al final de cada día, su casa espera su regreso. No permanezca en el exterior en un ambiente demasiado extremo. Cuando se permanece mucho tiempo al sol o en un ambiente muy frío, se puede dañar la piel. Esto no solo hace que la piel se arrugue y se escame, sino que también aumenta el riesgo de enfermedades, incluido el cáncer de piel. Es muy importante comer bien. Lleva una dieta baja en grasas y azúcares y alta en verduras y frutas. Una dieta sana y equilibrada le proporciona la energía que necesita para aprovechar al máximo el día, alimentando un cuerpo y una mente sanos. Para mantener su aspecto, haga lo necesario para dejar de fumar inmediatamente. Fumar tiene un efecto muy negativo en su aspecto, ya que adelgaza los labios y aumenta las arrugas. También hace que envejezca más rápido y puede acortar significativamente su vida. Una de las cosas que puede hacer para combatir el envejecimiento es mejorar la calidad general de su dieta. Coma una amplia variedad de alimentos nutritivos para asegurarse de que obtiene los nutrientes que necesita. Asegúrese de incluir proteínas magras, frutas y verduras, productos lácteos bajos en grasa y cereales integrales. Coma al menos tres comidas equilibradas al día y tome solo tentempiés saludables. Si su médico le recomienda otras pruebas, debe seguir sus instrucciones. Si revisa su cuerpo y su salud con frecuencia, podrá detectar posibles problemas de salud en una fase temprana y tendrá la mejor oportunidad de recibir un tratamiento eficaz. Cuanto antes empiece a tomar las riendas de su salud, más fácil le resultará gestionar cualquier problema o deshacerse de él por completo. Nuestra cultura glorifica definitivamente la juventud y hace que muchas personas se sientan incómodas con el envejecimiento. Con la información que aquí le ofrecemos, podrá entender cómo afrontar mejor el hecho de que usted también está envejeciendo. También le ayudará a tomar las riendas de su propio proceso de envejecimiento para que se sienta en control.